Cancelan. Fueron canceladas las cuatro mamis extremas. La mandé a mi amigo Darby por WhatsApp, puede revisar. Sandra Berrocal. Jenny Blanco. Jubelquis Peralta. Y, y Danelis Veras la fuerearon. Tengo datos: datos que, el programa, bueno, que la plataforma, el canal Telemicro, no aguantó el presupuesto. No aguantó. Gracias a más Ma, a BFP, nuestro amigo Richard, de allá de la capital, muy duro, muchachos. Telemicro supuestamente no aguantó el presupuesto, de estas mujeres. no de estas, no solamente las cuatro mujeres, se hicieron una limpieza general. general, porque tengo datos de que Telemicro no tiene una estructura económica muy sólida, que digamos en sentido de facturación. No tienen una buena facturación, ya que ellos no tienen un gran apoyo de marcas. O sea, como Claro, como, como Artis, que eso. Exacto. Pero como ellos, parece que la compañía no es muy... La gente habla, habla mucho de de que de vaina, pero... Que no. no voy a mencionar el nombre para que... Porque como otra... No, porque como soy de Telenor tengo que ser objetivo. Lo que sí voy a hablar es del programa de Extremo Extremo. Ya se venía sospechando en el momento que colocaron a Jessica Pereira que ya era un talento de telemicro, parece ser que le dijeron, mira mi amor, te vamos a subir 10 pesos si tú haces esto y tal. Pero, bueno, es lo que tengo el dato, no sé si es así confirmado. Pero le dieron el dinerito, oye cómo fue. Había un programa que era la 12. Creo que se llama la acción de la 12, qué es yo, qué, no sé qué. Y ahí estaba Jessica Pereira. A Jessica Pereira le dijeron, mira, por menos dinero, digo, por un chichín de dinero, tú me vas a hacer estos dos tipos de trabajo. O sea, cobrar menos. menos Exacto. Y Jessica, que lo que quiere es proyectar proyectarse, dijo que sí. sí. Eso es nítido. No hay problema. ¿Hay que está Gratis. Quisiera? Gratis. gratis. <risa> Óyeme. <risa> hay gente que su hay mujeres mira, lo voy a decir pagarían que pagarían con Jorge Luis que pagarían para estar en ese programa porque ya ellas se hicieron famosas por ser la trama. Pero qué pasa? El dueño del canal es medio dadivoso. El dueño del canal parece que le tenía una nómina muy alta. Entonces, a tener una nómina muy alta y el resultado no te da, ¿tú entiendes? Porque puede ser la gente diciendo, ¿por qué? ¿Por qué está el programa? Está ahí? Ah, pero tiene que ver lo que le deja a lo que él gasta. Entonces, la nómina no era muy alta, digo, perdón, era muy alta, pero el resultado del beneficio no está muy bueno. Entonces, dejaron fijo a Yubelkis, perdón, a Carolina Aquino, que ya es la presentadora, como que dice, eh, sí. principal del sí. programa. Dejaron a Jessica con un presupuesto mínimo. Michael Miguel, que es la figura central del programa. Y creo que dejaron a Harry y a, y a Ale Macías. Eso yo creo que con un caramelito... Ya. Yeah. Ya. Yeah. Entonces, las chicas... Sandra Berrocal... Tiene un presupuesto... Tengo entendido... De pago... Muy alto. Jouvelkis también. Jenny Blanco, ni se diga. Y Danelis, que empezó otro día... Que como... Dice como que la corta... Cota... Pero hay Entonces... Quedan en extremo a extremo. Carolina Aquino, la esposa de Abel Martínez. Ah, la esposa de la alcalde no se va de ahí. No. Nah. Más, más presupuesto que hay. También. Eh? <risa> El esposa de la alcalde. ¿Tú, no, tú sabes, no va a necesitar tanto. Se puede negociar. Yo creo que eso es para proyección. Sí. Está ahí, no, pues, ¿cómo que proyección? Pues vamos a tiene. No, un, no. Eh, está comprobada en la televisión de este país. Y Jessica Pereira, que está pegada. La comunicadora más pegada para mí. Si usted tiene otra, amén. Bueno, puede tener a Amelia, pero Amelia es otra cosa, que hablaremos de Amelia ahorita. Es Jessica Pereira. Está en el programa de radio más escuchado urbano del país que a los foques radio. Está en el extremo extremo. Y está en su canal de YouTube que le está yendo muy bien. Ha dado varios palos duros. O sea, Jessica Pereira es el top allá ahora mismo de la presentadora. Ahora mismo. Ahora, ¿qué usted, qué usted dirá? ¿Hubieron más cancelaciones? Sí. Hace poco, eso ya es noticia vieja, cancelaron Sábado Extraordinario. Le dieron. Eliminado. Mocheta. Miren que lo que pasa, para que ustedes vayan entendiendo los programas de La Capital. Yo tengo muchas amistades en La Capital y gracias a Dios por todas las amistades que tengo eh, a través de los medios que me han mostrado a mí la realidad de los medios de comunicación de La Capital a nivel nacional. Y yo le digo eso mismo a las chicas que están aquí en San Francisco para que vayan aprendiendo. Para que vayan sabiendo dirigir sus redes sociales y saber sus contenidos, que aquí le va a dar resultado más cosas que allá, aunque ustedes no lo crean. Porque allá lo que a veces, a veces hay personas que lo que pasan es vergüenza, humillaciones y de todo. Para mí, yo no puedo decirlo por mí, pero aquí se han logrado cosas que en medios nacionales no se han logrado. Aquí en, en Telenor, en, en Telenor, Telenor ha logrado cosas que medios nacionales no han logrado. Y tal vez con menos presupuesto. Pero le voy a decir algo. Eso no lo iba a aguantar nadie. Porque las chicas todas son por intercambio. La, por intercambio de vaina de que de la marca de ropa, que, que, que yo me arreglo en tal sitio, que ya los hermanas, porque ellas hacen más. Pero un presupuesto de nómina, de usted pagarle a, una, a un talento, Tantas chicas en un programa, eso no lo aguanta nadie. Y mátele micro, que últimamente no está se está escuchando que hay problemas. Hay problema. Entonces, el programa de extremo extremo, por eso yo decía, a veces, y yo quiero que tú lo cojan de ejemplo, no por las chicas, porque a las chicas les conviene, porque ya las chicas son figuras, pero siempre he hablado basado en los productores y a los dueños de canales que tienen que escuchar esto. Para que, para, porque yo soy una gente que a mí me gusta estudiar los, todo, o sea, estudiar los procesos de, de, de los canales para yo analizarlo. El show de mediodía, el, el show de mediodía tiene más gente que de Tremo Tremo, tal vez, tal vez en sentido de talento, ¿sabes? Presencial, porque ahí está la bailarina que otra cosa. Pero el show de mediodía tiene un presupuesto menor que el de Tremo Tremo y el show de mediodía tiene mejor rating que de Tremo Etremo mejor programa exacto un y terminar. oye y el show de mediodía lo único que no se ve como en Estados Unidos en Nueva York la gente ve más de tremo a tremo pero el show de mediodía con menos presupuesto es número uno en el país por eso que a veces no es el presupuesto que determina tenía, es el contenido tenía muchos años en el suelo, eh, es el quiero. contenido señores lo dice alguien que es productor pues, es el que es, por te, es contenido. Y el y eso de, de las chicas de trema que por favor pongan las fotos, eso ya no lo iba a aguantar el telemicro. Y el programa de Sábado Extraordinario, tampoco. Tú sabes que el programa se va a ir pronto. No, de, vamos a ver. Después de las después de 16. El pachá no dura mucho. Pero el pachá no es igual que el telemicro. El pachá lo que le dice a la, a la chica, ponte ahí, busca anuncio y tú me dividimos mocheta y mocheta. ¿Tú entiendes? Eso no pasa en Telemicro. Entonces, el, pa el Pachá, en el color de visión, búscate tanto, ponga a fulanita, ¡Ah, tí, tí, tí, y busca un anuncio, ¡Ah, y ya salía ahí. Que nadie se acuerda de las chicas del, del, del, del Pachá, pero le dan un, un, beneficio. un beneficio. Pero no igual que Telemicro. En Telemicro le pagan un sueldo y ahí es que es el problema entonces esa nómina tan alta no le iban a aguantar viene programa lo dijo la tata viene muchos programas que lo van a cerrar porque los canales de televisión no están aguantando presupuesto lo que están es adaptándose a los cambios de ahora pero unos es el mismo programa el mismo dueño del programa pagando otros es buscándole una vía de que el programa que él tenga la empresa no genere un gasto tan fuerte. Eso es lo que está pasando con la televisión. Y Telemicro no tiene, según tengo entendido, no ha tenido se va en sentido de, de marcas un gran apoyo. Ellos, ellos Porque no es igual a que lo que, que, que nos dice, o sea, no es igual que la, el grupo Colorvisión, ni Telesistema, tú sabes, que tienen es un que apoyo. Espacio, y no, no y que tienen un apoyo de marca muy fuerte. Pero, Pepín Corripio no jode con eso. Pipico Ripo tiene a, a 8 en la mañana, Cabal en la noche. Y tú el que llegue ahí... Tiene que pagar. Tiene que pagar. Y tú quieres trabajar conmigo. Es gratis, como quien dice. No, es así. Es tu intercambio, uh, te buscamos un beneficio, tengo para ir, para ir para la empresa y ya. Y así, y los telesistemas se ha mantenido. Y le mete su programa. Y, y si no hay nada, la una, la dos. ¡Novela! <risas> ¡Eso es!